damos la bienvenida a Mario Martínez. Mario, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, llegamos al mes de septiembre y en esta noche hemos decidido traer eh, a dos, eh, dos instrumentos de excepción y yo creo que los más característicos del folclore tradicional, no sé si por lo menos de Zamora y no sé si atreverme a decir de, de España por lo menos de, de la meseta norte española, la flauta y el tamboril, dos instrumentos básicos. Sí, la verdad es que hablaremos de ellos a lo largo de este programa ...pero aparte de estar extendidos por toda la Meseta Norte... ...pero también si nos desplazamos hacia abajo por la Ruta de la Plata... ...Cáceres, Badajoz y por supuesto Andalucía... ...nos vamos a encontrar con instrumentos muy similares... ...y también si nos extendemos por el resto de Europa... ...vamos a ver que la flauta y el tamboril en sus diversas formas... ...está presente en las tradiciones y en el folclore de cada uno de esos pueblos. Así que dos instrumentos tan básicos y tan... Eh, ...además tan comunes a, a todos... ...no sé cómo empezar pero yo creo que... ...como hemos hecho otras veces... ...tal vez con las características, ¿qué peculiaridades tienen? Pues bueno, en las flautas que estamos hablando, las flautas pastoriles... ...sería el nombre más ajustado, en otros sitios se llama gaita... ...tiene otros nombres, ¿no? iremos viendo cuáles... ...pues eh, es casi siempre común que nos vamos a encontrar... ...con un instrumento de tres agujeros, dos agujeros por delante... ...y uno por detrás, que es ejecutado con una mano... ...en este caso las flautas, pues igual que pueden conocer... ...la gente que nos esté viendo en casa, las flautas del colegio... ...el sistema por el que se produce el sonido es muy similar... ...el aire, soplamos el aire a través de una boquilla... ...que choca contra un bisel... Y ...en función de la posición de agujeros que tengamos tapada... ...y de la cantidad de aire que insuflemos en el instrumento... ...obtendremos unas notas u otras... ...es decir, solo con tres agujeros conseguimos... ...dar un, un gran rango de, de notas. Pues eh, muy interesante en el caso de, de las flautas. ...en el caso del tamboril... Bueno, pues tamboriles también hay, hay diversos tipos de tamboriles... ...más grandes, más pequeños... Este es un tambor fabricado en, en Salamanca, quizá tirando un poquito a pequeño. En toda esta zona norte, pues en León nos encontramos, por ejemplo, con tambores mucho más grandes y, por supuesto, en el sur pues, también tenemos tambores grandes. Es común a todos ellos que sean dos parches los que tienen, se tensan con una serie de, una serie de cuerdas y, bueno, se interpretan, como bien decíamos, el tamborilero con una mano tendrá agarrada la flauta y con la otra tendrá el tambor ejecutará los dos instrumentos a la vez y ahí es un poco la pericia de este instrumento el tener las dos ejecutar los dos instrumentos. Y coordinarlo, a la vez. qué difícil. Ahí estamos viendo imágenes de, de distintas actuaciones que siempre son características porque se puede ir en solitario o en grupo, son dos instrumentos que los podemos oír en sus diferentes versiones. Claro, en este caso el tambor permite muy bien el, el ejecutarse solo, porque evidentemente como hemos comentado, tanto la melodía como el ritmo es uno solo el que la, lo ejecuta, pero bueno, ahí por ejemplo hemos visto fotos, vimos una foto de ...tamborileros acompañando a los gigantes en el corpus... ...en el que bueno, pues se tocan en conjunto... ...y por ejemplo estamos viendo fotos... ...en los pies de foto verán quién, quiénes son... ...tamborileros de la provincia de Zamora... ...pues fotos incluso de principio de siglo. Bueno, fotos antiguas y como vemos elementos básicos... ...ahí vemos una muestra de diferentes flautas... ...qué, qué variedad, ¿no? ...para todos los gustos. Sí, esa foto que estamos viendo por ejemplo... ...está recogida en el libro de la Gaita y el tamboril... ...que veíamos la diapositiva al principio, ¿no? ...de, de esa portada de ese libro y lo que vemos ahí pues, son flautas de la zona tramontana y de la zona de Zamora, bueno, pues diversas medidas, diversos grosores, acompañados de las porras del tambor. Bueno, pues eh, distintas eh, formas, también eh, me imagino que por esa diferencia de tamaños y de grosores, también el sonido es diferente. Claro, sí, tenemos por ejemplo, aquí encima de la mesa tenemos esta flauta, que sería el, el hermano pequeño del, del chistu vasco muy conocido, que es la chirula, que tiene por ejemplo un sonido muy agudo, pues un poco combinando con, con lo que pueden ser las flautas zamoranas, que son pues sonidos más graves, por ejemplo. O sea que ahí está la diferencia. Sí, en el tipo de timbre, algunos más chillones, otros más apagados, más redonditos, más suaves y también, por supuesto, en el, en el tono o la frecuencia en la que emiten los sonidos más grave o más agudo. ¿Y esa diferencia son, por ejemplo, en Zamora nos dices que es una flauta concreta con un sonido concreto que cambia a lo mejor en otras zonas de España? Claro, sí. En, la, en Zamora es cierto que nos encontramos a veces con flautas un tanto distintas porque cada constructor hacía su flauta, no tenemos los sistemas modernos que hay ahora de afinación, entonces, bueno, pues siempre había pequeños matices y, por ejemplo, si nos vamos a la zona de... De Andalucía, pues tenemos flautas más, más agudas, igual que en la zona del País Vasco, y bueno, pues eh, diversas. En cada sitio tenemos esa pequeña peculiaridad de cada una de las flautas. Bueno, pues tenemos, como siempre, preparados algunos vídeos para que también podamos ver y escuchar el pues, sonido de estos instrumentos. ¿Qué te parece si vemos el primero? Nos comentas qué podemos ver. Muy bien, vamos a ver una grabación de Capo del archivo del Consorcio Fomento Musical de Zamora, pues de un, un baile charro. Ahora comentamos algo más. de ello. Bueno, pues venga, vamos a verlo y seguimos comentando. Y lo voy a tocar. Pues ahí estábamos viendo ese vídeo que se trataba de un charro de Cibanal, si no me equivoco. Eso es, sí. Bueno, y que lo pueden ver en el canal de, de YouTube del consorcio, que estamos siempre este verano tratando de dar a conocer esa tradición con esa versión 2.0 que ha llegado también a Internet y a las redes sociales. Eh, ¿Qué características tiene lo que hemos visto? Pues bueno, es un ritmo, un ritmo charro. Eh, ...muy característico de esta zona de Zamora y Salamanca... ...y bueno hemos visto como el, el tamborilero pues aparte de darle esa agilidad al tambor... ...pues también tiene una melodía muy viva en la que había muchos cambios de notas... ...y bueno es una melodía quizá menos habitual, mucho, que sea mucho más seguida... ...y lo que hace es pues eh, jugar con las florituras y con el ritmo del tambor... ...bueno pues ahí lo hemos visto y vamos a seguir tratando de conocer las eh, versiones... ...que hay de la del tamboril y sus características, aquí vemos... Un resumen para que si tuviéramos que aprendernos la lección no se nos vaya a olvidar esos rasgos característicos y que hemos dicho que casi tienen en común pues en todas partes de, de España. Mario, ¿alguna característica, algún rasgo que no, nos ayude a distinguir o a entender más estos dos instrumentos? Bueno, pues también podemos decir, quizá un poco para los más entendidos de música, que las flautas que tenemos en la zona de Zamora eh, tienden a dar escalas menores. O sea, bueno, es una flauta que quizá tenga un sonido más como más apagadito, más, más, no decir más triste, pero bueno, pasando esas escalas y por ejemplo nos encontramos flautas del País Vasco, flautas de la zona norte en León, que son flautas en un modo mayor y que bueno, pues es mucho más quizá alegre, ¿no? Ese sonido, esa melodía, pero por supuesto siempre a la flauta, la melodía que queramos imprimirle será, pues como se la queramos imprimir, alegre, triste, lo que hemos escuchado por ejemplo es una melodía pues tirando a alegre. Para los principiantes o aquellos que no se han atrevido nunca a coger una flauta y un tamboril, ¿qué les decimos? Que es fácil, que es difícil, que pueden eh, en esas pretensiones siempre que cuando llega el, el otoño, septiembre, decimos: este año voy a aprender. Por ejemplo, alguien dice flauta y tamboril, ¿se puede atrever? Sí, yo creo que no hay nada imposible. Evidentemente, eh, hay instrumentos que requieren de más o menos destreza. Eh, por supuesto, con trabajo, eh, estos instrumentos se puede tocar. Es cierto que una vez que tenemos cogida la flauta podemos incorporar el tambor y en ese momento pues parece como que hemos dado un paso atrás porque tenemos que combinar los dos instrumentos. Pero bueno, esto es un pequeño, una pequeña resistencia que hay que vencer que en ese momento ya empieza a fluir todo y veremos cómo nos satisface mucho el poder tocar los dos instrumentos a la vez. Bueno, o sea que nos atrevemos. ¿Las flautas y el tamboril han evolucionado algo en, en los años, en el tiempo? ¿O básicamente podemos decir que lo que ha mejorado es a lo mejor la manera de construcción, pero lo, lo básico se mantiene? Claro, en un principio la mecánica del instrumento sigue, sigue siendo la misma. Es este cierto que han emocionado las formas de construir y, sobre todo, las afinaciones se han estandarizado para que se construyan flautas que podamos tocar más de una persona a la vez porque esas dos flautas suenan de una manera muy, muy, muy similar. Bueno, pues tenemos ahí esos rasgos y también hay iniciativas, creo Mario, si no me equivoco, en torno a la flauta y al tamboril que tenemos que comentar en esta sección. Claro, sí, basado en este 2.0 que es un poco nuestra, nuestra piedra angular en la que vamos a construir esta sección o hemos construido esta sección, pues bueno, evidentemente en internet tenemos una serie de iniciativas bastante interesantes, por ejemplo la primera que podemos hablar de ellas es tamborileros.com es una página de referencia en la que llevamos o sea, ya está más de 10 años eh, esa página en internet y es por supuesto un sitio donde encontrar partituras, encontrar eh, melodías, fotos antiguas. Aparte eso nos va a enlazar a un, a un apartado de instrumentos ibéricos en el que hay una, una especie de meroteca y sobre todo de fotos y tal muy interesantes sobre estos instrumentos ibéricos y Juanma Sánchez que es el, el autor de esta página pues está siempre trabajando, trabajando sobre ella. Bueno, pues eh, una de las iniciativas, pero hay más en, en internet, que eh, vamos a poder e encontrar? Bien, pues al igual que comentábamos con, con la gaita, que había una asociación de, de gaiteros en su día que estaba usando, por ejemplo, el Facebook para, para darse a conocer. En este caso ya hay una asociación, eh, asociación cultural de tamborileros tamboranos que ya está, ya está instaurada y lo que pretende un poco es aglutinar a toda esa gente que tiene una relación con la flotilla del tamboril para que bueno, a través de distintas iniciativas, bien sea de actuaciones, de difusión, de excursiones, bueno pues eh, den eh, un poco de auge a la flota y del tamboril, y bueno, esta iniciativa es bastante interesante porque es de aquí, de la casa, y la verdad es que bueno, pues ha teniendo mucha aceptación, y ya han hecho diversas actividades y esperan poder hacer más. Bueno, hay, ¿hay mucha gente que, que se anima a, cuando hay, por ejemplo, reuniones, cuando se hacen esas convocatorias masivas de, de tamborileros y, y músicos que se animan con la flota y con el tamboril? Pues sí, la verdad es que son muchas las personas que, que participan. Además, como hemos dicho, eh, ahí estamos, por ejemplo, viendo la página de Facebook de esta asociación de tamborileros, y lo que comentábamos, por ejemplo, es muy importante pensar que la flotilla del tamboril la toca una persona sola, es decir, cuando alguien quiere acompañar con la dulzaina siempre tiene que acompañarse de una percusión o una percusión con la dulzaina, por ejemplo, con la gaita igual. Y en este caso por la flotilla del tamboril son instrumentos mucho más autónomos y en este caso pues eh, mucha más gente se mueve con, con la flotilla del tamboril en esas, en esas uh -huh. formas de juntarse. Vaya. Hay más propuestas en, en internet, en las redes sociales, otra de ellas eh, también tiene al tamboril como elemento común. Eso es, sí, en este caso vamos a hablar de, del grupo de tamborileros de Yahoo, si lo buscan en internet tamborileros yahoo, a raíz de esta página de tamborileros.com, la primera que hemos comentado, pues se creó este grupo en el que eh, las personas más vinculadas con la frontera de tamboril ...pues pueden participar de esta iniciativa de internet... ...en el que se cuelgan festivales... ...la verdad es que son contenidos de mucha calidad... ...por las personas que los, que los desarrollan... ...personas de incluso de bastante renombre... ...y bueno pues hay información sobre instrumentos... ...sobre eh, actuaciones, festivales... ...bueno pues es una página... ...para estar informado tipo foro... ...en el que podemos ver muchas uh -huh. cosas muy interesantes. Y por último... ...el canal de YouTube del consorcio... ...que ya hemos visto aquí algunas muestras. Eso, siempre hacemos referencia a él... ...y la verdad es que en Frotita Moril pues tenemos muchas, muchas referencias, como ya hemos dicho, y por ejemplo, pues lo que habíamos visto antes era una grabación de archivo, que ahora está muy interesante esa labor que está haciendo de difusión de vídeos, de cómo se grabaron esas, esos audios, pues a través del vídeo, y, por ejemplo, ahí vemos un pantallazo de una búsqueda sobre Freddy Tamboril en la que hay, pues no sé si recuerdo, 60 o 70 vídeos relacionados tanto a Freddy Tamboril antigua como versiones modernas de de ese instrumento. Como en el caso de la dulzaina también se han hecho ...versiones o mezclas con otros instrumentos más exóticos... ...vamos a entrecomillar... ...como pudimos ver eh, eh, hace unas semanas... ...cuando hablábamos de, de la dulzaina... ...también con la flauta y el tamboril... ...¿se están atreviendo los músicos, los folcloristas... ...a hacer cosas nuevas? Sí, la flauta y el tamboril, los grupos de folk... Eh, ...muchísimo tiempo llevan usándola... ...para mezclarlo con cuerdas, con vientos... ...y también aquí pues están llevando a cabo iniciativas... ...de poner, dinamizar este instrumento... ...y sacarlo de ese contexto tradicional... ...para construir nuevas fórmulas... ...bien sean sobre melodías de folclore... ...o bien sean sobre composiciones modernas... ...y mezclarlo con otros instrumentos... ...para bueno, parece limitado este instrumento... ...pero nos da, nos da mucho juego. Bueno, pues hay muchas propuestas... ...y como siempre tratamos de recordar... ...algunas de esas citas... ...para que también puedan ver en vivo y en directo... ...y escuchar los instrumentos... ...de los que estamos hablando... ...y puedan disfrutar de esta música tradicional... ...Mario, esta semana... Bueno, hay varias citas, una clave, la del fin de semana, en Zamora Capital se celebran las fiestas de la Concha y hay ese festival organizado por el grupo Doña Urraca en homenaje a, a Rosado Barros, que hay varios grupos que participan. Eso es, vamos a poder disfrutar, la verdad es que este fin de semana de un, de un festival hecho con, con muchas ganas, con mucho esmero y por supuesto un festival de folclore en septiembre. Siempre nos recuerda un poco, ¿no? en San Pedro tenemos otro, este de septiembre pues también nos va a servir para ver ese panorama folclórico y por supuesto con el claro recuerdo a Rosado Barros que fue la directora del grupo de Ño y son ellos los que están encargándose de la labor de organizar este festival. Así que invitamos a todos los zamoranos que el sábado y el domingo pues estén eh, por Zamora y puedan disfrutar de este, de este festival el sábado, grupos como por ejemplo, vamos a mencionar algunos, Santarén, Sedeiro, Bajo Duero, la agrupación juvenil Doña Urraca, pues van a estar allí, así que no, que no se lo pierdan. ¿Y qué más actuaciones? No sé si termina ya el verano y se van eh, acabando las actuaciones y los conciertos, o todavía en este mes de septiembre tenemos eh, agendas en el calendario. Pues sí, hay fiestas de septiembre que nos permiten todavía disfrutar de esto, por ejemplo, probablemente cuando esté en este programa ya los tres pezadores habrán podido ver, ah, en este caso, a la Morana, ...en Carvajales de Alba... ...y tenemos por ejemplo el Paloteo de Tábara... En su, ...en su pueblo el sábado día 8... ...este mismo día 8 en Trovados... ...lo tenemos en Villamor de Cadozos... ...y la Morana vamos a tenerla dos días... ...el sábado en Andavías... ...y en este caso el domingo... ...se va a desplazar hasta Valladolid... Eh, ...ya son varios años los que lleva participando... De las, ...de las ferias, de las casetas... ...de las casas de las distintas regionales... ...las casas regionales... ...en Valladolid... ...y bueno van a poder también... Eh, ...participar en... ...en este evento y los zamoranos que en este caso este, se puedan desplazar... ...o vivan en Valladolid, les invitamos también a que disfruten de ese día. Que disfruten además como embajadores de la tierra zamorana... ...que hay que decir que la caseta de Zamora, del centro regional... ...de la casa de Zamora, es una de las más grandes... ...y además siempre de las más concurridas. Yo doy fe que he estado ya este fin de semana y es de las que más gente tiene y es que en Zamora se come muy bien y también se baila y se escucha música muy buena. Para los que se quieran seguir informando, como siempre, en Internet, en Facebook y en Twitter tienen esas dos alternativas. Vamos a recordarles, Mario. Bien, en Facebook podrán ver un resumen de todo esto que hemos contado en facebook.com. Allá abajo ya lo están visualizando y para estar un poco más al día en Twitter también podrán seguir esta página en la que vamos a ir colgando pues distintas actuaciones, distintos festivales y por supuesto toda esta información relativa a los instrumentos y a los grupos de los que hablamos aquí. Bueno, pues ya saben dónde tener eh, información día a día y cada semana aquí con Tradición 2.0. Mario, ¿con qué nos despedimos? Bueno, pues como hemos hablado de estas iniciativas de, de dinamización de la flauta, pues vamos a ver, en este caso nos vamos a remitir también a la clausura de la Escuela de folklore y vamos a ver cómo la flauta y el tamboril a través de una composición de Alberto Jambrío, una composición moderna, charrada guareña, si no me equivoco, pues eh, vamos a ver cómo se pone, junto con otros instrumentos, eh, pues esta formación, este conjunto para ver cómo podemos combinar la flotilde amoril con otros instrumentos. Bueno, Mario, antes de terminar, preguntarte de nuevo una camiseta relacionada con, con los instrumentos. Ya te vimos hace unas semanas con las gaitas y esta, en esta ocasión, ¿de qué se trata? Bueno, pues esta camiseta es una caricatura, en este caso Enrique Almendros. Enrique Almendros fue un tamborilero o es un tamborilero que participó, entre otros, con el grupo de la Musgaña y hace un tiempo pues, tuvo una enfermedad y esta camiseta pues se sacó para ayudar a la familia a tener fondos para poder paliar esta enfermedad. Y bueno, pues una camiseta que se ha convertido en algo representativo en el folclore, que todos vestimos incluso en actos casi oficiales. Y bueno, pues esa parte de graciosa con este fin pues eh, de conseguir... A presumir con orgullo. Eso es. Bueno, pues un recuerdo también. En, el, en esta figura para él y para todos aquellos que les guste la flauta y el tamboril hoy nos despedimos con eh, esta pieza, con el siguiente vídeo Mario, la próxima semana más la próxima semana más venga vamos a ver el vídeo y hasta la semana que viene